Fuerza necesaria que se aplique los mandamientos que él sugería, predicaba. Entonces a mí me preocupa que Luis Sabinader sigue vendiendo la imagen que en él, en él está lo que va a parar la corrupción. En él. O sea que es una línea peligrosa presidencialista se oye bonito se oye bien se oye precioso se oye una verdad pero sigue vendiendo la imagen en mí está la solución de la corrupción pero él es constituye todo el, el, el, el ministerio del país Los 10 que están ahí no son Medina, son 10 representantes. Entonces el gobierno no es el presidente solo. Es lo que tiene que darle fuerza a esas instituciones. Por ejemplo, miren el caso reciente. El caso reciente de los 10 que están presos. A mí, Jenny Berenice en su lenguaje de que yo soy santiaguera y voy a aplicar. Esa vaina no es justicia, ¿eh? es una actitud personal. Y lo que tenemos que reforzar son las leyes, que sean ellas las que hablan. Realmente la prensa ha hecho hoy... Comentarios sobre esta niña, porque es joven, Jenny, Jenny Berenice, que entre su frase, yo soy santiaguera y voy a demostrar que soy santiaguera. Esa vaina no se trata de, de un problema de que usted va a demostrar en lo personal como está haciendo el presidente. Me gustaría ver más al presidente, mandarle metamensaje a los jueces a lo que tenemos de justicia. Y vender la imagen que en él es que está. La salvación de la corrupción es peligrosa. Somos un, es que el gobierno es un equipo. El gobierno es un equipo. Es una estructura. Que tú lo que debes fortalecer son cada estructura. Cada ministerio, me gustaría la visita sorpresa que le está haciendo, que la cambie por sorprender oficinas del Estado. Ministerio de Deporte, caerle un día, vengo aquí cinco horas, dime, dame papeles de tal cosa, dame papeles de los gastos. Fortalecer instituciones. Porque hay gente que están defendiendo a Danilo, que, que esas ovejas que tenía el gobierno, Danilo no tenía eh, la capacidad de observar todas sus ovejas. Entonces me preocupa a mí el discurso del presidente que sigue siendo presidencialista. Y lo que tenemos que tratar es de darle fortaleza al Estado a la fuerza de lo que es el Estado, y le pongo el ejemplo, no inventando que estoy, cuando yo digo, me encanta la disciplina, la dictadura, a la disciplina de las leyes nor norteamericanas, a la dictadura de la disciplina de las leyes norteamericanas. Allí no es que un policía, te, eh, es en él está la dureza. La dureza está en que el policía le tiene temor a la ley. Eso de que milagros Ortivos, podrá ser muy milagros, pero es ella como persona. Eso no es lo que se requiere. Lo que tenemos que fortalecer son las leyes. El Estado, que la gente crea en el Estado. Pero eh, tratar de vender la imagen que esto se trata de un problema de individuo solo, solo, claro, el individuo juega su papel. O sea que tenemos que tener cuidado que este paquete de verdades que él dijo, ese paquete de verdades que él dijo, me gustaría que lo infilara, no que la gente lo vea en él, sino que lo vea en las instituciones. En Estados Unidos, cuando una gente ve un policía, no ve el policía como sujeto, ve que ese carajo es el que está para aplicar la ley. Ese, ese sujeto está para esos fines. Entonces, a mí me gustaría ver un Abinader que venda menos en la imagen que en él está la salvación. Es en el Estado. Fortalece el Estado. Pero creando más instituciones, lo que puede ser es abundar más los niveles de corrupción. En ese mañana, le prometo, tranquilamente, después que pueda escuchar más cosas. El discurso del presidente. O sea que después, pero hasta ahora, el pedazo que vi, sigue vendiendo la imagen de que yo, Luis Sabinader, soy el tolete. Y los imperios. Los imperios se caracterizan, cuando tú oyes mencionar a todos esos grandes que representaban los imperios, la historia se encarga de hacerle creer al mundo que Julio César era el imperio, no, el imperio eran todos esos soldados que obedecían, que eran fieles, Recuérdense que Israel no está a cinco metros de Roma y en Israel jugaron a Cristo en nombre del imperio romano. Esto es lo que hay que fortalecer, las instituciones. Que cuando la policía vaya a un barrio, en vez de caerle a pedrada y a botellazo y hasta tiros, la gente le tenga miedo a hacer eso por la consecuencia que se tenga, que se aplique por la consecuencia, y la gente no se atreva a tirarle una botella a un policía, porque va a tener consecuencia, la, la diputada que la agarraron fuera de hora con el marido y la familia, le ha pasado algo a esa diputada que estaba fuera de la ley ahora mismo ¿qué se está jugando en Estados Unidos que las leyes determinen que Biden ganó y que este loco Donald Trump no puede tratar de quedarse en la presidencia porque allí las leyes tienen consecuencias miren hoy como le digo sabe lo que, lo encantadora, las verdades que dice Jenny Berenice, pero lo dañó cuando trató de, trata de personificar en ella, que ella es la justa, que ella es la tolete, que ella es la, eh, el terror, no, no, Jenny Berenice, trata, trata de que te venda menos que eres tú, sino que son las leyes, que ellos violaron, es lo que le, le va, le, lo va a llevar a la prisión definitiva. Tú sabes que escuché a la gente que saben de leyes, que no se contempla, que no hay leyes donde ellos tengan que devolver los recursos robados, algo así hay, algo así escuché hoy. O sea que vuelvo y repito el discurso lleno de verdades pero con una sola desgracia que él en él está vendiendo la imagen.